Hola amigos de América Latina, les hablo Víctor Damián Rosso, les hablo de este maravilloso set en este programa Tarot y Predicciones, en donde vamos a estar dando lectura del tarot a todas las personas de acuerdo a su signo eh, zodiacal. Esto lo hago porque ustedes así me lo vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo y por las ocupaciones eh, de ese servidor pues yo les estaba sacando el cuerpo eh, pero realmente esto es lo que yo hago en la ciudad de Armenia, Colombia eh, las consultas personales que doy, esto es lo que yo hago, a esto me dedico, eh, lectura de tarot cuando el tiempo me lo permite, porque ya todos ustedes saben que después de la fundación de la, del Templo Luciferino de Semillas de Luz Universal, pues eh, mis actividades aumentaron, aumentaron muchísimo, entonces pues en la medida que el tiempo me lo permite, doy consultas personales en la ciudad de armenia y eh, dando lectura del tarot. Eh, aquellas personas que estén interesadas en una cita personal o en una lectura de tarot por medio de videollamada La puede separar al 315 630 23 o al 326 28 16 Vamos a empezar esta lectura de tarot con las personas nacidas bajo signo de Libra Libra, te espero de una semana muy agitada una semana bastante agitada y de muchos cambios, de muchos cambios en el signo de Libra. Veo por acá que tienes que poner muchísimo cuidado, prestar muchísima atención con una mujer, una mujer que no es para nada eh, sincera contigo. Mucho cuidado con una persona por ahí que te llevan en la obra, como decimos en Colombia. Veo por quebrantos de salud para ti o para un miembro de tu familia quebrantos de salud que no va a ser nada grave veo también un, ah, un, duelo, un duelo pero no estamos hablando de un duelo eh, que, lleve, o que implique eh, fallecimiento de un ser querido se ve una ruptura de relación se ve una separación es, vive el duelo, vívelo como tú quieras llóralo, grita patalea, pero no te quedes ahí signo de libra veo también muchos cambios positivos para ti en este año Cambios constructivos, cambios que te van a llevar a lo que tú siempre has querido. Un viaje se presenta muy pronto, el viaje que siempre has querido también, el viaje de tus sueños, por fin se te va a dar. No te victimices tanto, Libra, en ocasiones te hacen la víctima y ese papel no te queda nada bien de victimizarte para conseguir lo que tú quieras. El número de la suerte para ti en esta semana, el 28 15, 28 15, apúntalo por ahí, 28 15, no lo olvides.